Muy buenos días a todos. Vamos a, a terminar este segmento de cambio climático, el primer segmento de la mañana, con algo que decía, mencionaba la viceministra de Medio Ambiente y también el alcalde Pumarejo, y son los hechos eh, de sostenibilidad basados en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza. Eh, y acá retomo unas palabras que decía eh, Francisco Lloreda ayer, en el inicio, en la apertura del, de, de este evento, y es que los proyectos de esta industria no son retórica, son hechos. Y eso es lo que hemos venido haciendo en estos dos días, es contando lo que hacemos, cómo lo hacemos, y demostrando de qué estamos hechos. Eh, y acá vamos a iniciar con un proyecto, con un tema que es el de arrecifes de energía, de los corales y los océanos. Y como son los hechos y los datos los que nos ayudan a combatir la desinformación y la retórica, vamos a arrancar con algunos de ellos sobre este tema particular. El primero de ellos es que los corales no son plantas ni son rocas, son animales coloniales de los cuales depende el 25% de la vida marina. Un dato adicional, para 2050 es posible que el 90% de los arrecifes estén extintos. En 1998 sucedió el primer evento global de blanqueamiento, donde se eliminó el 16% de los corales del planeta. Y desde 1998 hemos tenido cinco eventos similares. Y lo peor es que los arrecifes tardan una década completa, 10 años en recuperarse. El enemigo principal es el que hemos hablado en la mañana de hoy, el cambio climático. Y acá permítanme hacer un paréntesis para contarles el marco de política de cambio climático de Chevron Global. Sabemos que la demanda energética en estos momentos es mayor que en cualquier otro punto de la historia de la humanidad. Por eso necesitamos aumentar la producción de energía y disminuir la de carbono. Nosotros apoyamos el desarrollo de las diferentes políticas públicas de los gobiernos donde operamos, y apoyamos y colaboramos desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento al desarrollo de estas políticas para poder llegar a ese futuro bajo en carbono. Lo hacemos asegurando compromiso y acción global, promoviendo inversión en tecnología, investigación e innovación, tomando una aproximación balanceada y analizada dependiendo de cada país, no todos los países deben tener la misma transición energética. Y por último, promoviendo transparencia y equidad en todos los datos. Asumimos el cambio climático como un tema extremadamente serio para la sociedad y en Chevron Global queremos liderar el progreso energético esencial para este mundo cambiante y dinámico. Invertiremos 8 billones de dólares en los próximos años en iniciativas bajas en carbono, donde incluimos producción de hidrógeno, combustibles renovables y proyectos de captura de carbono. Dos billones de dólares irán para proyectos al interior de la compañía para reducir carbono a 2028 y estaremos en la capacidad de reducir en 30 millones de toneladas de CO2 para 2028 también. Queremos seguir participando activamente en todos los procesos y las iniciativas de cooperación de los gobiernos para luchar contra estos efectos del cambio climático. Efectos como la desaparición de los corales. Y acá cierro paréntesis y les sigo contando de los arrecifes y de los corales que junto a las algas y a otros animales marinos conforman lo que conocemos y hemos visto en diferentes documentales y en políticas como los arrecifes, que si bien solo representan el 0.2 del suelo marino, tienen innumerables beneficios. Son el hogar de una cuarta parte de todos los animales marinos, incluyendo 4.000 especies de peces diferentes. 500 millones de personas que viven cerca de las costas dependen de los arrecifes para obtener alimento. Hay una creación muy grande de empleos, especialmente para trabajadores turísticos que se dedican a excursiones, buceo con snorkel, buceo con equipos de submarinismo, aportando miles de millones de dólares a las economías locales. Hay Algo muy importante es la seguridad. Los arrecifes nos sirven de barrera natural para proteger a las comunidades de los oleajes durante tormentas, huracanes y tsunamis. Después de, de la pandemia, se han encontrado y se siguen encontrando componentes medicinales en las especies que viven allí. Y uno último más relacionado con temas económicos, el valor de los bienes y servicios que proveen los arrecifes se estiman 2.7 billones de dólares, incluyendo 37 mil millones de dólares al año para la industria turística. Estas son algunas de las razones por las cuales en Chevron nos empezaron a interesar los arrecifes de coral que están en todos los océanos del mundo, tanto en aguas profundas como en aguas superficiales. En la parte izquierda derecha de esta gráfica de color rosado ven uno de los más famosos, que es eh, los corales de Australia, la Reserva Coralina de Australia, que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y es quizás el, la formación coralina más grande del planeta con 2.600 kilómetros. Los arrecifes están en más de 100 territorios y países. Son, son como los bosques tropicales del océano, son las ciudades del mar. Sin embargo, los arrecifes están en la mitad de nuestra triple crisis planetaria. Degradación de la biodiversidad, emergencia climática y una contaminación excesiva. Hagamos un zoom en la región donde nos encontramos, porque Colombia tiene arrecifes tanto en la región pacífica como en la región caribe. En la región pacífica oriental tropical se encuentra el 0.3% de los arrecifes de todo el mundo y abarca territorios que podemos encontrar desde el Golfo de California, México hasta Chile. La región caribe, si bien solo representa el 1% de la superficie de los océanos, alberga el 10% de todos los corales que encontramos en todos los océanos. Acá hay países y hay territorios que están eh, en el Golfo de México, en el Caribe, desde Venezuela hasta la Florida en los Estados Unidos y las Bermudas. Y en el Caribe se encuentra nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es la tercera formación coralina más grande de la región. Por eso la importancia de que los colombianos empecemos a trabajar fuertemente en la protección de estos animales. Y lo mencionaba la viceministra en el panel que estuvo esta mañana. Necesitamos soluciones basadas en la naturaleza y necesitamos proteger los corales. La ministra Susana Muhammad estuvo en octubre y se dio cuenta de la cantidad de enfermedades que están llegando de los mares del norte a los mares propios de Colombia. Las enfermedades son los, han sido las protagonistas también de toda esta degeneración de los corales caribeños. En la década de 1970 apareció por primera vez la enfermedad de la banda blanca y en el 2014 vimos la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro por primera vez. Hace dos años la empezamos a ver en territorio colombiano. Una última gráfica y, y perdón, tanta información en tan, poco, en tan poco tiempo, pero es muy importante conocer los números y las razones por las cuales llegamos a los hechos de sostenibilidad. Dos terceras partes de los arrecifes hoy han presentado o están presentando un aumento de la cobertura de las algas, lo que quiere decir una disminución de la cobertura del coral duro, que es lo que vemos en esta gráfica. Hay un dato fundamental y es que los arrecifes en peligro aumentaron en un 30% de 2000 a 2010, y de 2009 a 2018 perdimos el 14% de los corales. Según los expertos, perdimos tantos corales como los que pueden haber en toda Australia. Tenemos una crisis climática, tenemos una crisis con los corales, con los arrecifes de coral. Pero no llegamos a este tema en Chevron, no llegamos a este tema por los diferentes reportes ambientales o los informes de los países. Llegamos por las mismas comunidades. Nosotros hace tres años nos propusimos dejar de hacer proyectos de inversión social para hacer proyectos de inmersión social, con M. Y no significa sumergirnos en el océano a buscar corales, sino sumergirnos en las comunidades para conocer cuáles son sus reales necesidades, cuáles son sus prioridades y qué está buscando de la empresa para que les ayudemos. Y en todos estos diálogos que duraron entre cinco y seis meses, siempre nos repetían la importancia de proteger sus ecosistemas. Y así llegamos a los corales y a los arrecifes. Pero como somos una empresa experta en combustibles líquidos, pero no somos expertos en corales, tuvimos que buscar un aliado. Y aquí encontramos a la Fundación Corales de Paz, que es una ONG, es una organización internacional experta en la protección de corales. Y con ellos hicimos algo muy interesante. El año pasado instalamos el primer laboratorio expito, el primer laboratorio en tierra para la reproducción asexual de los corales. Trabajamos con cuatro especies diferentes de corales para su restauración. Esto como parte de la meta del gobierno de llegar al millón de de, de corales restaurados. Teníamos unos estanques en, esta, en este laboratorio y acá en estas cuatro fotos pueden ver un resumen de cómo actúa y cómo se beneficia la comunidad de este proyecto, de este laboratorio. Lo primero que se hace es que los expertos van en lanchas a recuperar y a recoger fragmentos coloniales, fragmentos eh, que están muy saludables estos los llevamos a nuestros laboratorios, donde tenemos una máquina que es la que ven en la foto del medio, que es una máquina microfragmentadora, que tiene una banda infinita que nos ayuda a cortar el esqueleto del coral. Es un esqueleto muy duro, por eso es normal que pensáramos que los corales eran, eran rocas y no animales. Luego de cortar estos microfragmentos, los pegamos cuidadosamente a unos sulfatos de forma piramidal, que es el que ven en la imagen superior derecha, y luego estos van a unas bañeras que tenemos especiales o van a los jardines que tenemos en el océano. Una vez los corales se empiezan a, a extender en la forma piramidal, en el sulfato, casi que es como, como si se empezaran a clonar y empiezan a cubrir todo, todo el sulfato, ya los podemos transplantar a unos lugares en el océano donde queremos restaurar o queremos repoblar. Antes, los expertos y las comunidades tenían que salir al océano para producir 500 microfragmentos. Hoy, gracias al laboratorio, pueden producir 6.000 microfragmentos de corales antes de ir al océano y replantearlos, lo cual ha ayudado a disminuir costos y a disminuir tiempos, a hacer el trabajo de restauración de corales mucho más eficiente. Este año, no solo en Chevron en Colombia, vamos a repotenciar, vamos a solidificar este laboratorio, sino que estamos trabajando con mil niños, niñas y adolescentes en la pedagogía y en la sensibilización de, este, de esta problemática y de estas soluciones. Necesitamos que los jóvenes sean sensibles a la forma como ellos pueden ayudar y la forma como las comunidades pueden ayudar a proteger estos ecosistemas. Esta es la primera parte de nuestro proyecto de, relacionado con arrecifes y con corales. Pero no quisimos quedarnos con este proyecto en Santa Catalina. Quisimos dar un paso adicional. Y aquí es cuando llega Arrecifes de Energía, que es el proyecto que lanzamos ayer acá en el marco de, del Foro de Sostenibilidad. Lo hicimos junto al presidente de la ACP, a la dirección de Corales de Paz y a los medios de comunicación. Con arrecifes de energía básicamente lo que queremos hacer son expediciones en el Caribe y en el Pacífico colombiano. Queremos saber cuál es la salud real de nuestros arrecifes, qué podemos encontrar ahí, para al final entregarle los datos a las autoridades locales, ambientales y autoridades nacionales para que tomen las mejores decisiones y podamos proteger los corales que tenemos de nuevo en el Pacífico y en el Caribe. Una de las primeras preguntas que nos hacían los periodistas ayer era ¿dónde y cuándo íbamos a arrancar estas expediciones? Esto es monitoreo participativo a través de un proyecto de ciencia ciudadana donde vamos a utilizar un estándar internacional que se llama Rift check Vamos a estar en Santa Marta, Providencia, Cartagena. Vamos a estar por primera vez en Rincón del Mar, en Sucre. Y vamos a llegar hasta el Chocó, hacia un área en Arusí. En Cartagena, Santa Marta y Providencia ya se han hecho expediciones en el pasado. Lo que vamos a hacer ahora es cotejar lo que encontramos antes con lo que vamos a encontrar ahora y revisar cómo ha evolucionado la salud de los corales. En las regiones nuevas vamos a ver por primera vez lo que, nos vamos, eh, lo, lo que vamos a encontrar. ¿no? Y eso es algo que a los expertos los ha emocionado porque necesitamos empezar a mapear los arrecifes en el país. Iniciaremos la próxima semana, lo lanzamos ayer con los medios de comunicación, la próxima semana iniciaremos en Providencia. Esto que están viendo en, en la diapositiva es la metodología de las expediciones o las fases que vamos a tener. Vamos a arrancar con una fase teórica donde se van a repasar conceptos, no solo de buceo, sino también de los animales que vamos a encontrar o que esperamos encontrar allá, invertebrados, peces, enfermedades. Luego vamos a tener una fase práctica, donde vamos a hacer inmersiones, pero sin empezar a implementar el Rift Check. Simplemente queremos identificar eh, los diferentes métodos, identificar lo que vamos a encontrar en el terreno. Y por último, la fase de implementación, que ya es el protocolo, donde vamos a tomar todos los datos. Datos que, como les decía, al final van a ir para los diferentes gobiernos locales y regionales. Si algo hemos aprendido en estos dos días es que los hechos de sostenibilidad no son posibles, si los hacemos solos. Acá vinculamos al Ministerio de Medio Ambiente, corporaciones autónomas regionales, a las gobernaciones, a las alcaldías y a las comunidades. Hicimos unas, eh, unos llamados por redes sociales a las comunidades que viven en estas regiones para que participaran en las expediciones. Y así lo van a hacer. Vamos a tener un grupo de 10, 20 personas en cada una para iniciar eh, todas estas exploraciones en nuestro, en nuestro mar. Eh, esto es eh, Arrecifes de Energía, es un proyecto de Chevron, Texaco, de Corales de Paz. Los invito por último a escanear el código QR que encuentran en los cargadores que están al frente de ustedes. Ahí pueden descargar esta presentación y cuando puedan, cuéntenle a alguien más la importancia de los corales. Porque están en riesgo y porque debemos poner toda nuestra energía y liberar todo nuestro potencial en cuidar estos ecosistemas. Muchas gracias.